Domingo eh, habrá una, una actividad en la que el próximo domingo los miembros del comité político del partido, de la, creo que del comité central que eligen al presidente eh, del partido de la liberación dominicana, elegirán a quien será la, el la o el próximo presidente de la referida agrupación ¿Quién política. ¿Quién tú crees que vaya a ser presidente? De, de, yo te digo ahora, dame un segundito. En el acto de juramento se juramentarán a los miembros del Comité Central Nuevo y los ratificados se entregará una certificación de su elección. En este mismo encuentro se procederá a la elección de los titulares de la Presidencia y la Secretaría General del PLD, así como de los 43 miembros que formarán parte del Comité. Recordamos que en las votaciones para las posiciones del Comité Central del PLD y los jóvenes lograron eh, las primeras posiciones, eh, lo que da un 74.54% de los votos computados las votaciones de, eh, las dominó el ex ministro de Economía Juan Ariel Jiménez, lo que da o deja espacio para suponer que podría elegirse una figura que represente la juventud eh, bueno, miren, eh, lo, lo, lo, lo raro de todo esto es estamos hablando de que se van a elegir las dos autoridades más importantes de una organización política como lo es el PLD que ha estado sustentada su actividad política en la persona de su secretario general siempre ha sido una figura importante dentro de la política nacional el secretario general del PLD. Con relación a eso hay varios aspirantes incluyendo a Navarro el ex, el ex ministro de educación eh, ¿Quiénes más están? Yerian? Además de Navarro, eh, aspirando al comité, al, a la Secretaría General. Está Charlie Mariotti. Charlie Mariotti. José sí. Lalu ya no. Sí, no, ya no, no, no él él, no. él la retiró. Él las se las... dio cuenta que eso, esos dinosaurios no lo iban a dejar pasar. Sí. Pero lo grave de todo esto es: lo grave de todo esto es que para la presidencia del partido no hay nadie postulado. No se ha hablado de nadie absolutamente. Entonces, ¿qué no, significa? Eso, eso es un acuerdo democrático. ¿Qué significa esto? Significa, según mi punto de vista, que le están reservando esa posición al expresidente de la república. Sí, o sea, es, eso sí. va a significar o significa lo que se ha dicho, o lo que incluso el propio José Laluz, el amigo de Yerian, ha dicho que ese es un ventorrillo de Danilo Medina. Creo que dijo ventorrillo o colmadón, colmado. Colmado, ¿no? un, colmado. Un colmado. Ventorrillo, colmado. Ese de, Danilo, en, de Danilo Medina. En, en, en Entonces, términos. se le ve el refajo. Y otra cosa, ¿saben quiénes son a, los que van a votar? A quién se le a los PLDistas. A ah, los okay. ¿Sabe a quién se le... A qué? ¿Sabe una cosa? ¿Quién era, ¿Quiénes fueron... ¿Quiénes son los que van a votar? ¿Los presidentes de los comités? Yo que son mismo. gente que han sido elegidos por ese mismo grupo. O sea, al final, se van a hacer del PLD, lamentablemente, lo que quiera Danilo Medina. Me acuerdo, me sí. recuerdo a Balaguer, lo que diga Balaguer, sí. en sí. de movimiento aquel. sí. Lo que diga Danilo es lo que se va a hacer. <risa> Aprendió con el doctor. Miren, con relación a, a, a esto, desde el principio yo he manifestado aquí que Danilo Medina... Ay, Danilo Medina, no debe ser el presidente del PLD. Pero lo va a hacer. Ay, Danilo Medina, cuántas veces te hemos dicho que ya hasta ahí llegaste... ¿Verdad? Saliste de la presidencia cavaste tu Y hasta tumba. ahí llegaste eh, Está bien Porque ya la sociedad no conecta contigo Pero tampoco conecta con Leonel Ni con, ¿cómo se llama? El de Alianza País eh, Ese de Alianza País Que no, ya no lo conoce nadie Ya no conecta la sociedad con esa gente ¿Quién debe ser el presidente del PLD? Una figura fresca Ahí está por ejemplo Charlie Mariotti pero yo me iría todavía mucho más fresca. Yo trataría de que fuera el presidente del PLD, Juan Ariel Jiménez, ex ministro de, de, de, de Economía, que es un joven talentoso con mucho futuro político. Ah, no, pero que los mismos dinosaurios quieren seguir. Y no solamente eso, sino que van a ratificar en el comité político del PLD al mismo grupo de dinosaurios que está ahí, ahí. porque para que no se vayan, porque mira, que no lo quieren someter a un proceso electoral, eh, no voy a hacer cosas que venga uno un nuevo y lo derrote. Y entonces, ¿qué sentido tiene para ese partido no renovarse? Quedarse con la misma gente, van a ampliar la matrícula de, de 35, la van a llevar a 45. ¿Qué sentido tiene? Entonces, eh, a 43. ¿no? la. Fa, la A 45. Entiendo. A 43. No sé, 45 que he escuchado. Dice 43, bueno, pues 43. Eh, ¿Qué sentido tiene? ¿Qué renovación hay cuando tú vas a dejar la misma ropa vieja entonces te pones otra ropa nueva por encima? Sí, pero mira. No hay tiene que, sentido. Hay que pensar una cosa. ¿Qué hay que este, pensar, amado. Tú no, tú no puedes dejar el partido en manos inexpertas. No, claro que no. Porque, pero por que ejemplo, se sometan... mira, ese muchacho, Ariel Jiménez, no es político. Que no. Él, oye, eh, ese muchacho es básicamente un recurso humano de mucho desempeño intelectual, de mucho desempeño dentro de su área. Podrá ser un tipo muy inteligente, pero no es un político. Yo pienso que la presidencia de la República, de perdón, de la, del partido de la Liberación Dominicana debía caer en manos de un dirigente de condiciones medias, de edad media, o sea, de media, de mediana edad que no sea esos dinosaurios que están viejos que hemos tenido siempre, pero una gente que tenga una cierta experiencia en la política, porque lo que se avecina para el PLD no es fácil y además tendrá obligatoriamente que hacer una buena oposición para lograr volver otra vez al poder, cosa que se le hará difícil sacarlo de la de la bruma en que se encuentra ahora mismo el partido. Si no cambian el, sino que si ellos cambian ese grupo de viejos ¿Está bien el término viejo? Sí, sí, sí. Dale si, ellos, si ellos cambian ese grupo de viejos, vienen con una imagen eh, ya renovada, el pueblo puede ser que le compre el discurso en el 24 o en el 28. Pero si dejan el mismo grupo de dinosaurios ahí, ¿qué cambio? Ahí es el mismo PLD de todo el tiempo. Entonces, ¿qué, ¿de qué cambio me van a, mí a hablar? ¿De qué renovación me van a hablar cuando ahí está, ¿cómo que llama eh, el viejo que no pagaba la luz? Clementa. Temito Te ¿Cómo se llama el otro que no pagaba la luz? Euclides, eh, Euclide. Euclide Gutiérrez. Gutiérrez, Gutiérrez Félix. De triste recolación. Ya con un bastón cayéndose. ¿Qué usted busca ahí? Usted bastón, ya le dio. La, la ya muchacha, usted le dio lo que, que tenía que, tenía que, que, que darle el partido. Usted ahora usted es asesor. ¿Qué es El, el, el bastón com... de él es la muchacha. Deberían crear. Una, una jovencita. Deberían sí. crear el comité de asesores eh, del PLD. Comité político de asesores Mira, para que manden en a entender. En política nunca yo he optado por la jubilación cuando lo diga un sector o lo evalúe un sector. Cada quien debe aprender a, a decir hablar? ya. ¿Ya terminamos? A verdad. tener. Danilo a tener que ya. A no Quedan tres minutos en este programa. Y yo no he hablado. Daniela Llamó fue aquí para que cortaran <risa> el programa. Mira, Adelante, Francia. Entonces, cuando esto se da no, no ser, en ¿vale? un partido de esa naturaleza, con esa fortaleza a la que alcanzó tener, en la que alcanzó tener, es duro ver y penoso que por propia actitud negativa de quien dice ser el líder en ese momento llevará a su propio partido a la debacle ustedes recuerdan desde cuándo viene arrastrando el PRD su derrota primero la muerte de Antonio segundo la poblada de Salvador la, el apresamiento los dos años posteriores de, de Hipólito Mejía en fin y prácticamente subsistía. Pero tú sabes lo que es De ser el partido y los hombres más poderosos A ser minoría En una de las cámaras en el Senado Cuando lo tenía todo Es la reflexión que deben hacerse cada uno ¿Qué hicimos Que nos llevó hasta aquí? ¿Qué hicimos? ¿Por qué mi ego O mi postura cerrada No permitió El acuerdo Para no verme aquí Sería una buena la pregunta en el Congreso. Bueno, señor. Pero esa parte que se olviden. Bien. Puede ser Danilo y que Danilo que coja su presidencia, Va. que es el que lo van a, a postular. Y este cambio de votación de una minoría, no del centralismo democrático de Juan Bosch, sino la que planificaron porque los presidentes de intermedio, Bien. todos tenían sueldo lujoso para estar ahí. Vamos. Y ahora son los que van a decidir quién le mantuvo Va, esos sueldos. Vamos sueldo. a ver lo que dice